Dino Crisis baby Dino Crisis, Dino Crisis baby Dino Crisis, este es el rap del Dino Crisis, Meteoro meteorosecino que cambió nuestro destino, este es el rap del Dino Crisis, te digo que, mucho antes de lo que ahora ves, nuestro planeta no era lo que es, la vida diferente, increíble fue. Hace mucho tiempo Cefita, que es aún más vieja que Tática, ella me contó algo extraño, que, habían dinosaurios Rex, y grandísimos lagartos, muchos animales tan extraños como raros. Eso fue, hace 65 millonetas. De años, no de papelitas. Nuestro mundo estaba de película, con dinosaurios, a mamacita, también me dice jefita, que habían dinosaurios que son hoy políticos dominicanos, igualitos a los brontosaurios, que hipólito que, que hipólito que, que, que hipólito que, que, era una locura, del más allá, era un mundo de gigantes, con árboles muy extravagantes, todo era raro como un dembow, aunque lo bailo como todo un dios. Al planeta, el teteo se le cortó, un meteorito casi, lo parte en dos. Los dinosaurios pasaron a mejor vida y así es, amigos, que esta época termina. Dino Crisis Baby Dino Crisis, Dino Crisis Baby Dino Crisis, este fue el rap del Dino Crisis. Meteoro secino, que cambió nuestro destino. El meteorito cayó, a los dinosaurios mató, y luego el ser humano apareció. Dino Crisis baby Dino Crisis, Vino Crisis baby Dino Crisis, este fue el rap del Dino Crisis.